Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar... Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos los medios aquí y de manera muy especial, muy particular y ya entenderán ustedes por qué, de nuestro presidente de la Junta de Andalucía. Una persona que siempre ha estado con Marbella, que para nosotros era eh, pues una ilusión y que siempre le dijimos que Marbella ganaría claramente, si él alcanzara la presidencia de la Junta de Andalucía. Y yo creo que en estos meses, querido presidente, lo que nosotros ya sabíamos lo saben todos los vecinos de Marbella y de San Pedro. Hemos avanzado más en relaciones institucionales, en cercanía, en colaboración y yo creo que en lealtad en estos escasos meses que lleva al frente de esa institución, que en los diez años que yo llevo como alcaldesa de esta ciudad. La facilidad con la que tanto tú como todos los miembros de tu equipo de gobierno le han dado a una ciudad como Marbella, la importancia situándola en, en la agenda política de manera eh, permanente, pues yo creo que ha sido una... una realidad a lo largo de todos estos meses y por eso le quiero agradecer al consejero de la presidencia que hoy nuevamente esté en Marbella porque él dentro de lo que es eh, todo el ámbito de sus competencias ha tenido mucho que ver en esa agilidad y en esa proximidad y en esa lealtad institucional con la Junta... ...y por supuesto con la delegada, con Patricia... ...que tanto ella como el resto de los delegados... ...pues hemos mantenido muchas reuniones... ...para poder desbloquear algunos de los asuntos pendientes... ...y la verdad es que como os decía... ...antes en la reunión que hemos mantenido... ...yo agradezco que de manera muy especial... ...y después de esa ronda de visitas... ...que has hecho a las capitales de provincia... ...pues haya situado Marbella... ...como una de esas prioridades... Eh, Creo que, efectivamente, Marbella es una ciudad que, no solamente por el ámbito demográfico, sino también por el ámbito económico y por lo que significa para una comunidad autónoma como es Andalucía, tiene que tener presencia y, además, una presencia de normalidad. Yo creo que tenemos que entender, las dos instituciones, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, que hay muchos proyectos que son beneficiosos para las dos Administraciones y, por supuesto, para el conjunto de los ciudadanos. Y, por lo tanto, desde ahora mismo, ya, igual que hice con, eh, con nuestra delegada, ...y con el resto de los consejeros que han venido, muchos de ellos ya que han estado aquí, con los que hemos alcanzado acuerdos de colaboración, eh, lo que reclamamos desde Marbella es que en esta legislatura de verdad sea un punto de inflexión a esas relaciones... No siempre buenas relaciones que se ha mantenido con la Junta de Andalucía. Y te ofrecemos desde aquí un apoyo absolutamente leal, un apoyo institucional para poder llevarlo a cabo. Creo que tenemos eh, eh, que tener en esa agenda política un apoyo no solamente institucional, sino un apoyo económico, un apoyo en cuanto al déficit de infraestructuras que desgraciadamente y desde hace muchos años arrastra una ciudad como Marbella y por lo tanto, entendiendo que de manera conjunta tenemos que desbloquear esos asuntos, estoy convencida que esos 50 puntos que teníamos en un cajón y que no se habían desbloqueado con el anterior Gobierno autonómico, que ya están viendo muchos de ellos, eh, cómo se han puesto en marcha, algunos cómo se han logrado y se han conseguido, pues con lo largo de la legislatura podamos eh, alcanzar pues esa, esa complicidad plena que ya desde el inicio pues diste en muestra o sea, sobre todo bueno pues situando a Marbella en el lugar que le corresponde creo que a nivel institucional eh, y en esa colaboración Marbella puede aportar mucho a la Junta de Andalucía y desde luego les puedo garantizar que es absolutamente indispensable que ese apoyo institucional de la Junta de Andalucía eh, sea notable aquí en Marbella y que por lo tanto muchos de esos temas podamos desbloquearlo ...no solamente a nivel económico... ...a nivel institucional y sobre todo a nivel real... A partir de hoy, como les decía, a partir de que Juanma Moreno fue presidente de la Junta de Andalucía, se abrió una nueva etapa, que estoy absolutamente segura, que culminará a lo largo de los siguientes ejercicios. Para mí un gran honor también poder recibirte hoy como alcaldesa, una alcaldesa de todos, con una amplia mayoría, con el convencimiento de que eso simplificará muchos de los trámites que todavía tenemos por delante y garantizando que esos éxitos de esta ciudad serán también los éxitos de la Junta y, por supuesto, los tuyos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No, no bueno, buenos días, o ya buenas tardes, buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a, a todos los medios de comunicación que hoy hemos convocado para esta importante reunión en esta primera visita institucional como presidente de la Junta de Andalucía. Quiero agradecer además eh, a los responsables que están aquí también del Ayuntamiento de Marbella, al consejero de Presidencia, a la delegada, y de manera clara y contundente agradecerle a la alcaldesa de la ciudad de Marbella, a Ángeles Muñón, agradecerle no solamente la hospitalidad que hoy me está blindando, sino la hospitalidad que siempre me ha dispensado en cualquiera de mis visitas, ...en todos los ámbitos, son muchas las visitas que he hecho... ...a lo largo de, de mis distintas responsabilidades políticas... ...y siempre, independientemente de la responsabilidad que tú has tenido... ...o que yo he tenido, siempre me has atendido con máxima hospitalidad... ...como lo hacen además todos y cada uno de los vecinos de Marbella... ...cuando uno viene a esta gran ciudad. Quiero agradecerte además, querida alcaldesa, lo mucho y bien que has trabajado... ...para los vecinos de Marbella y para esta ciudad... ...y por tanto cuando se habla de Marbella... ...se habla de la provincia de Málaga... ...se habla de Andalucía y se habla de España. Quiero agradecértelo porque has hecho las cosas... ...con sentido común, las has hecho con coherencia... ...las has hecho con sensatez... ...y esa, esa combinación de actitudes... ...de capacidad y además tengo que decir de cierta audacia... ...por pues momentos muy difíciles de gestión... ...han hecho que la mayoría de los vecinos de Marbella... ...una abrumadora mayoría de los vecinos de Marbella... ...te hayan elegido como su preferida... ...por tanto tú eres la preferida de la mayoría de los ciudadanos de Marbella... ...y por eso tienes esa mayoría tan suficiente, tan importante... Eh, ...que tenemos después de las pasadas elecciones municipales... ...por tanto vaya por delante, mi enhorabuena... ...y además mi satisfacción, como no puede ser de otra manera... ...por saber de, de que va a tener continuidad tus políticas de reforma... ...tus políticas de progreso, tus políticas de bienestar... ...en los próximos cuatro años. Pero a diferencia de otras etapas de Marbella... ...hoy inauguramos una nueva, una nueva etapa. Una nueva etapa en las relaciones entre el Ayuntamiento de la ciudad de Marbella... ...y el Gobierno de todos los andaluces. Es verdad que hasta hace... Muchos, muy poquitos días, pero ahora hasta hace durante muchos años, era noticia simplemente el hecho de una visita del presidente de todos los andaluces, cosa que siempre a mí me ha sorprendido y que ha enojado, con razón además, a los vecinos de Marbella. ¿Por qué la ciudad, la ciudad que tiene una marca universal, una potentísima marca de referencia turística internacional como es la ciudad de Marbella, no ha merecido ni siquiera? ...una visita permanente y constante del presidente de todos los andaluces. ¿Por qué no ha merecido quizás una presencia más destacada... De, en, ...dentro de las prioridades de gobierno? Bueno, pues yo quiero decir que nosotros venimos a construir... ...un nuevo futuro, un nuevo porvenir... ...y que en esta nueva etapa, una etapa que va a estar... ...evidentemente pilotada por, mucha, por, mucha, por muchos objetivos. El primero de todos y fundamental es el desarrollo y buscar... ...en definitiva el progreso de Marbella... ...y de los vecinos de Marbella... ...ese es el gran objetivo que nos vamos a marcar... ...el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz... ...mejorar la calidad de vida de sus vecinos... ...mejorar evidentemente a través de eso... ...sus infraestructuras, mejorar el bienestar... ...mejorar la economía, en definitiva... ...mejorar a Marbella, eso es lo que queremos hacer... ...y para eso tenemos unos cimientos muy sólidos... ...los cimientos de una amplia amistad... ...no voy a decir vieja, porque si no ya mira, nos van a calificar... ...una amplia amistad... ...y antigua amistad... ...donde evidentemente todos podrán comprobar... ...que hay un, una enorme sintonía... ...entre no solamente la alcaldesa y su equipo... ...sino también entre el gobierno andaluz... ...y el equipo del gobierno andaluz... ...y eso se va a traducir en una complicidad... ...complicidad que ya es existente... ...y esa complicidad... ...como también insisto... ...se va a traducir también... ...en mejor, mejor trato por parte del gobierno andaluz... ...simplemente darle el trato justo que... que tiene Marbella de ponerla en su sitio ¿no?... ...por tanto... Como digo, yo para mí es un motivo de, de satisfacción esta primera visita institucional. Son muchas las veces que he venido, pero es la primera que vengo de manera oficial como presidente de la Junta de Andalucía. Ya ah, advierto de que no va a ser la, la última, ni mucho menos, sino serán muchas las visitas que voy a hacer a lo largo de esta legislatura a la ciudad de Marbella, siempre de la mano de su alcaldesa y siempre con objetivos comunes. Es verdad, y ahora probablemente caerán en alguna de las preguntas que ustedes querrán hacernos... Um, a, ...tanto a la alcaldesa como a mí mismo, sobre algunos de los asuntos... ...pero es verdad que aquí tenemos muchos asuntos que resolver... ...y que estamos dispuestos a resolver en el ámbito sanitario... ...en el ámbito educativo, en el ámbito social... ...en el ámbito, en definitiva, de infraestructura... Eh, ...en definitiva, tenemos mucho que hacer, mucho y bueno que hacer... ...estamos dispuestos a hacerlo y lo vamos a hacer con máxima coordinación... ...como no puede ser de otra manera, de la mano de la alcaldesa de la ciudad... Queremos, no, nosotros no venimos aquí a, ni a imponer ni a implantar, sino que veremos como, como un aliado, un gran aliado que va a tener los vecinos de Marbella a partir de ahora para que esas, todas esas inversiones que han estado a veces taponadas, que han estado limitadas, que a veces no se ha encontrado salida, pues que encuentren esa salida para descongestionar. ...todas esas inversiones en materia social, sanitaria... ...en materia de infraestructura y después inversiones privadas... ...inversiones privadas que muchas veces han llamado... ...a la puerta del ayuntamiento... ...a veces la alcaldesa en distintas etapas... ...le ha abierto la puerta para que puedan llegar a, a Marbella... ...pero tristemente se han encontrado cerradas... ...las puertas del gobierno andaluz... ...bueno pues eso ya no va a volver a pasar... ...a partir de ahora las puertas van a estar abiertas... ...y vamos a intentar hacerlo con mucho realismo porque evidentemente aquí venimos con digamos con la lección aprendida, no queremos generar ningún tipo de melancolía ni de frustración colectiva, sino venimos con una dosis de realismo muy importante, con los deberes bien hechos, bien estudiados y además con, con una agenda que yo creo que va a ser muy importante para Marbella en los próximos cuatro años y en la que ya estamos trabajando los distintos equipos. El equipo, el recién elegido equipo de la, de la alcaldesa de la ciudad y el equipo del Gobierno andaluz, cada una en su departamento, cada una en su disciplina para que entre todos podamos empezar a ponerle, eh, no solamente... En, digamos, ese objetivo que ya se conoce, sino ponerle también un calendario para que a lo largo de esta legislatura todos esos proyectos se traduzcan en realidades ¿no? que ese es el gran objetivo con el que vamos a trabajar y con el que estamos trabajando desde ya y concluyo esta primera intervención pues, antes de las preguntas insistiendo en algo que me parece fundamental ¿no? Marbella es una referencia que tenemos que cuidar a veces se nos olvida pero Marbella ...tenemos que protegerla... ...tenemos que mimarla... ...y tenemos que protegerla y mimarla... ...porque es nuestra, nuestra... ...una de las referencias de gran marca... ...no solamente para Andalucía que lo es... ...sino para el conjunto de España... ...Marbella es una ciudad que ha dado mucho a Andalucía... ...y tengo que decirlo... ...mucho a Andalucía, mucho a España... ...y tenemos que seguir trabajando... ...para que siga dando mucho... ...es más, para que siga dando todavía más y mejor... ¿no? ...y ese es el gran objetivo... ...creo que hasta ahora... Esta gran ciudad no tenía digamos su espacio dentro de la propia agenda política andaluza y ahora lo va a recobrar. Por eso también tiene un claro carácter simbólico, el hecho que después de, de reunirme con todos los alcaldes y alcaldesas, presidentes de Diputación en Andalucía, ...pues que la primera ciudad, no capital, eh, digamos, importante de Andalucía... ...pues sea Marbella en esta visita oficial... ...que para mí, como digo, combina dos cosas... ...una enorme responsabilidad hacia esta ciudad y sus vecinos... ...pero al mismo tiempo, para mí es un momento de mucha satisfacción... Porque siempre me gusta venir a Marbella, pero si encima vengo como presidente de la Junta de Andalucía, pues mejor que mejor, querida Ángela. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos y a partir de aquí nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que nos quieran hacer sobre cualquier asunto. Para la Costa del Sol, pueda ser financiado con inversión privada? Gracias. Bueno, como usted sabe, nosotros no tenemos ningún complejo a la hora de hablar de colaboración público-privada, ninguno. Nosotros hablamos y además creemos que es una buena fórmula para que muchas inversiones lleguen a buen puerto. Los países más avanzados, las sociedades más desarrolladas del mundo tienen. Una, ...han encontrado en, en esa experiencia de colaboración público-privada... ...eso sí, de una manera transparente, garantista y realista... ...han encontrado una fórmula para hacer realidad muchos de sus grandes proyectos... ...por tanto, no, yo no descartaría ni mucho menos esa vía... ...creo que ahí tenemos que trabajar con todas las vías posibles... ...y esa sin duda alguna es una vía que, que probablemente dé viabilidad al, al proyecto. ¿Qué? Claro, pero por supuesto, como me dice la alcaldesa, siempre con la presencia del Gobierno de la Nación, puesto que es el titular digamos de esa responsabilidad y, por supuesto, tiene que estar guiando e impulsando. y Espero que el Gobierno también se tome en serio esa demanda, ¿no? que nosotros también la hemos metido dentro del paquete de reivindicaciones que le hemos hecho en materia ferroviaria al Gobierno de la Nación. Bueno, evidentemente, cuando uno está en una intervención pública que es casi protocolaria, pues el tiempo que tiene es un tiempo limitado. Entonces, si yo me pongo a, a decir absolutamente todas las que había, evidentemente no hubiera acabado nunca, ¿no? Pero y por tanto lo importante es que vaya en un documento que es el que nosotros vamos a trasladar y en el que espero, deseo y confío que cuando haya un Gobierno de la Nación en la visita que está prevista y que tengo prevista con el presidente del Gobierno de la Moncloa uno de los asuntos que voy a llevar dentro de ese plan de infraestructura sin duda alguna es el tren de Marbella por tanto es un tema que está en la primera línea de la agenda andaluza y en la primera línea de las reivindicaciones que le hacemos al Gobierno Ahora, sin cabo, evidentemente, de que reivindique algo que es fundamental como es la alta velocidad a Almería, que, que está ya en provincia de Almería, los tramos y los túneles hechos y que, por tanto, lo que pedí es que no separara un proyecto que viene desde hace 14 años. ...también pedí algo que nos parece fundamental para todos los andaluces... ¿no? ...como es el, el eje de Boadilla, tanto el Atlántico como el Mediterráneo... ...tenemos el principal puerto de España en Algeciras... ...y solo tendrá una viabilidad completa si tenemos ese tren ferroviario... ...y desde luego la reivindicación histórica de Marbella... ...de la Costa del Sol, de la provincia de Málaga... ...que es acceder ya de una vez de materia, materia ferroviaria... Con, ...con la ciudad de Marbella, ¿no?... ...eso iba a ser un objetivo... ...y como digo, va, se va a plasmar no solamente en el documento que que traslademos al presidente del gobierno cuando si finalmente hay gobierno, sino que también en las reuniones bilaterales entre la Consejería de Fomento y el propio ministro de Fomento, pues también lo vamos a trasladar. ¿no? Bueno, es evidente que no podemos estar con una parálisis como la que estamos viviendo. Llevamos desde el anuncio de disolución de las Cortes Generales hasta el día de hoy, llevamos ya demasiado tiempo perdido. A mí me ha dado la sensación de que el señor Sánchez ha errado en su estrategia, en el sentido que ha trasladado a la opinión pública que tenía una cuasi mayoría absoluta, cosa que no es cierto, y esta parálisis va a hacer daño no solamente a Andalucía, sino al conjunto de España, ¿no? Cada día que pasa sin que sin que podamos transponer directivas europeas, cada día que pasa sin que podamos tramitar proyectos de ley, cada día que pasa donde un gobierno en función no puede firmar convenios o acuerdos, estamos bloqueando inversión y por tanto riqueza y por tanto empleo. Frente a un contexto tan complejo en Europa como es el de Italia, el de Francia, que está en una situación económica eh, donde languidece el crecimiento, España necesita no perder ni un minuto. Por tanto, es evidente que este bloqueo está perjudicando a España y de manera muy especial también a Andalucía. Ya teníamos que haber recibido una parte de esa financiación autonómica que no nos ha llegado. Tenemos bloqueado. Pues prácticamente una docena de acuerdos con el gobierno de la nación que no podemos llevar a la práctica porque está en funciones y por tanto para Andalucía está suponiendo sin lugar a duda pues un menoscabo para sus propios intereses. Bueno, yo creo que ha habido ahí mucho mucho teatro, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. A mí me ha dado la sensación de socio ...se han llamado socio preferente... ...así lo definió el propio señor Sánchez... ...han estado ejerciendo como socio preferente... ...en la pasada legislatura... ...bueno, la mini legislatura... ...después de la moción de censura de un año... ...y ahora a mí lo que me sorprende... ...es este tira y afloja... ...de un paso para adelante y dos para atrás... ¿no? ...yo creo que están jugando con los... ...ya no solamente con los intereses de los españoles... ...sino están jugando con algo muy serio... Yo, el, ...el jefe de la, del Estado ha designado a Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno de España y lo que tenía que haber hecho Sánchez es tomárselo mucho más en serio. Yo creo que cuando uno tiene que ganar el apoyo de, de cualquier fuerza política, uno lo primero que tiene que hacer tener es gana, ilusión e iniciativa. Y le ha faltado tantas cosas. O sea, yo creo que ha ido muy a remolque, tenía que haberse sentado el minuto uno, empezar a debatir, empezar a completar y buscar apoyo. Oye, El señor Rajoy se sentó no una. ...montones de veces contra el resto de grupos políticos... ...cuando existió un bloqueo... ...hasta que llegó con un acuerdo con Ciudadanos... ...es verdad que con Ciudadanos no era suficiente... ...pero también concitó el apoyo de otras fuerzas políticas... ...que permitió la investidura... ...y no solo la investidura... ...sino incluso el funcionamiento de la legislatura... ...por tanto, lo que no puede estar... ...el señor Sánchez sentado en el sofá de Moncloa... ...esperando a que le resolvamos la papeleta... ...y desde luego, si, la, si al final la estrategia es voy a intentar forzar unas elecciones, repetir unas elecciones y presentarme ante la sociedad española como, fin, como el desvalido candidato al que nadie ha apoyado, pues creo que eso no va, no va a funcionar. Creo que estamos hablando de cosas muy serias, de nuestra estabilidad política, de nuestra estabilidad institucional de nuestra estabilidad económica. Uno, uno de los grandes morosos que han tenido los ayuntamientos... ...las descorporaciones locales y provinciales... ...han sido la Junta de Andalucía... ...entonces claro... ...es muy difícil que tú le exijas a los ciudadanos... ...y que le exijas a los propios ayuntamientos... ...cuando tú no pagas ni siquiera... Eh, ...tus obligaciones tributarias... ...entonces lo primero que estamos haciendo... ...es eh, recabando esa información... ...reconocimiento de deuda... ...y para posteriormente pagar nuestra deuda... ...en el caso de Marbello yo creo que son... ...en torno a 600.000 euros... ...si no me equivoco... ...y que nosotros queremos eh, abonar... ...lo antes posible... ...por tanto... ...que tengan ustedes todos claro que este nuevo Gobierno se va a poner al día... ...en el pago de la deuda municipal con todos los ayuntamientos... ...de manera que la Junta de Andalucía deje de ser moroso... ...a ser un activo pagador y fiel pagador a los propios ayuntamientos... ...dando ejemplo así, dando ejemplo al a resto de instituciones... ...no podía ser que por ejemplo eh, ha habido muchos ayuntamientos... ...incluido la Diputación de Málaga... ...que pidiera el embargo de patrimonio de la Junta de Andalucía y que todas las semanas recibamos embargo por no pagar nuestras deudas. O sea, a diario, me dice incluso el Consejo de Presidencia. Por tanto, esto tiene que acabar. Si queremos dar una imagen de seriedad, de rigor y de las cuentas claras, hemos empezado primero por pagar a nuestros proveedores en tiempo y forma, cosa que no se hacía. Y ahora sí se pagan tiempo y forma. En, eh, y lo segundo es pagándole también al resto de instituciones. ¿no? Solamente cuando uno es un, cumple con sus obligaciones de pago es cuando se gana el respeto, la consideración del resto, no solo de la sociedad, sino del resto de instituciones. Bueno, ahí le voy a dar la palabra yo también para que la alcaldesa nos cuente las, las últimas novedades que pueda haber en esa materia. Yo solamente voy a decir dos cosas. Es verdad que están trabajando, como digo, los equipos. De hecho, ya son varios los consejeros que, que han visitado la ciudad de Marbella. Y nosotros hemos empezado por hacer cosas importantes. ¿no? Se ha abierto al público de manera gratuita el parking de, del Hospital Costa del Sol, que se rescató la concesión y, además, donde la Junta de Andalucía tuvo que poner 12 millones de euros. Y eso hizo un esfuerzo porque así también nos lo solicitó la propia alcaldesa porque nos parecía razonable, nos parecía sensato. Y tenemos muchos asuntos, ¿no? Proyectos de rehabilitación de los trapiches del Prado, y la construcción de la primera residencia de mayores pública que, que no existe. Hay muchos asuntos, el desbloqueo del consultorio de salud de la Chapa, que se está ya a un ritmo muy amplio. En fin, hay muchas cosas que tenemos que ya, que ya están funcionando. No es que yo haya venido y a partir de ahora, sino desde el minuto uno, ya desde el punto de vista administrativo, el punto de vista técnico, ya se estaba trabajando precisamente para que vayamos avanzando y podamos desbloqueándonos. Y la alcaldesa, evidentemente, nos podrá informar puntualmente, en este caso, del puerto de la Bajadilla, del estado de situación. Bueno, en el caso que decía el... Sí. Lo que decía el, el, el presidente, efectivamente, tuvimos una, una reunión no solamente a nivel de consejeros, sino ya estamos en el día a día. Justo el, el miércoles tengo una nueva reunión con la, con la gerente del hospital para ese nuevo plan funcional ver cómo revierte y por lo tanto que puedan tener una cifra concreta para que se pueda incluir en el, en el presupuesto de la Junta de Andalucía pero ya adelanto que por parte del Ayuntamiento también queremos, una vez que ya no hay el bloqueo dentro de lo que era el tema de aparcamiento en torno al hospital, vamos a tener una reunión para reestructurar todo el entorno del hospital, o sea, eh, eh, ¿se acordarán ustedes que una de las actuaciones que lleva a cabo precisamente el propio, la propia Junta de Andalucía para evitar eh, que se pudieran afectar algunas parcelas en torno al aparcamiento toda vez que no había ninguna eh, pública, era eh, establecer una serie de, de, de medidas eh, eh, de obstáculo al tráfico que hay que reorganizar. Yo creo que en el tema del hospital no solamente hay que hacer una planificación y que en el 2020 haya ya una partida sino que la imagen que se dé de ese hospital y del entorno sea absolutamente distinta a la que ahora mismo hay. Como le digo, el miércoles habrá una reunión precisamente para eso, también para evaluar la cesión que nos va a hacer por parte de la Junta de Andalucía del aparcamiento subterráneo y que pueda eh, ser titularidad municipal y por lo tanto que nosotros asumamos ese mantenimiento y que sea abierto a todos los ciudadanos. En el tema del Palacio de Justicia estamos tan solo a la espera de que, en este caso, sea el Ministerio de Fomento, que sea Carreteras, el que, pueda, el que pueda dar la autorización para que se inicie la obra. Yo tendré también una reunión, tuve una hace diez días, vuelvo a tener una la semana que viene para desbloquear un proyecto que de manera conjunta la, eh, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento como... Eh, todo el ámbito judicial está a la expectativa y además eh, se consensuó que será un sitio idóneo. Y en el tema de la bajadilla, como bien ha dicho en este caso el presidente, no solamente estamos a la espera de ver cómo se desbloquee la situación judicial eh, donde está el, la actual ampliación del de, de puerto de la bajadilla, sino también la posibilidad de que pueda haber una ampliación en, el, en Puerto Banús, que también se ha solicitado, y en definitiva que no bloqueemos la, eh, el interés. ...que dentro del ámbito eh, privado se tiene en una ciudad como Marbella. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos ahora mismo cinco proyectos hoteleros en Marbella que está a la espera de que por parte, en este caso, tanto de la Junta como del Ayuntamiento, se hagan las modificaciones oportunas dentro de lo que es el plan del 86, para que pueda dar cabida, como ya existía en el 2010. O sea, en el tema urbanístico, uno de los objetivos que nos hemos marcado y que hemos estado hablando en la reunión que hemos mantenido es que el plan general de Marbella tiene que ser una prioridad, como lo es para la ciudad, una prioridad para la Junta de Andalucía, para desbloquear muchísimas de las inversiones todavía previstas, que van a beneficiar tanto el empleo, ...como la actividad económica de la ciudad... ...y por lo tanto entendemos que en este en este ambiente de esa lealtad y de esa colaboración asuntos trascendentales como es precisamente el plan general sea una prioridad para nosotros que lo es pero también para la junta de andalucía ya mantuvimos varias reuniones con el personal pues tanto con la consejera como con el secretario general y director general y a partir de ahora pues seguir manteniéndola. mañana concretamente tenemos aquí al director general para hablar del plan de ordenación territorial de la costa del sol que saben que también estaba bloqueado que no se tuvo en cuenta el criterio municipal. Y por lo tanto, ahora hay una gran oportunidad y, como les digo, pues eh, justamente por lo que supone el urbanismo y la planificación urbanística dentro de los parámetros legales que marcan, en este caso, la propia legislación andaluza, necesitamos que sea absolutamente prioritario. Y creo que en ese contexto, en ese marco que nos hemos dado, de que en esta legislatura pueda estar finalizado ese plan general y, en paralelo, ir haciendo modificaciones sustanciales que permitan pues, eh, dar salida a algunos de esos proyectos eh, que, en definitiva, como les decía, pues también va a suponer un eh, crecimiento sostenible, un crecimiento económico, un crecimiento en cuanto al ámbito de empleo como puede ser por ejemplo la creación y el interés que hay en el ámbito hotelero. Bueno, yo creo que estamos ante una gran noticia, una gran noticia para Andalucía, que es la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para que no esté prorrogado el ejercicio 2019. Eso no solamente da normalidad contable a nuestra Administración sino que además desbloquea muchos asuntos de inversión y muchas inversiones también privadas que están pendientes de esos presupuestos. Hacemos una llamada al resto de España que frente a la inestabilidad que se está produciendo en algunas comunidades autónomas, que ni siquiera hay gobierno o incluso en el gobierno de la nación, aquí hay un gobierno estable, hay un gobierno sólido, hay un gobierno capaz. Y eso es muy importante en términos de inversión, en términos de atractivo, en términos de riqueza y en términos de prosperidad. Hemos hecho además un esfuerzo de entendimiento como no ha hecho nadie nunca. No solamente por poner tres grupos políticos, eh, tres grupos parlamentarios de acuerdo en torno a las cuentas públicas del 19 y del 20. Sino algo que me parece fundamental. Jamás se había aceptado por parte de eh, los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno una enmienda de la oposición. Jamás. Estábamos acostumbrados a un rodillo, un rodillo permanente, un rodillo intolerante. Bueno, pues yo tengo que decirle al día de hoy que hemos asumido enmiendas de todos los grupos políticos. De todos. De, ...en una acción inédita, porque cuando hablamos del gobierno del cambio... ...también hablamos del gobierno del cambio y del diálogo. Nos hubiese gustado admitir más enmiendas, pero evidentemente la iniciativa de la izquierda... ...era subir en 1.100 millones de euros los impuestos a los andaluces... ...y desde luego por ahí nosotros no vamos a pasar. Ya de hecho tenemos una situación eh, muy compleja desde un punto de vista de presión fiscal... ...que es una de las más altas de España... ...y precisamente ahora que en esos presupuestos se refleja una bajada de impuestos... ...lo que nos vamos a aceptar es subirle 1.100 millones de euros eh, en impuestos a los andaluces... ...pidiendo de nuevo que volvamos con el impuesto de sucesiones y donaciones... ...que hemos bonificado al 99%, por tanto por ahí no vamos a pasar... ...y creo que estamos es una semana importante para Andalucía... ...una semana importante para, para los andaluces y desde luego yo me siento eh, satisfecho de ese acuerdo, un acuerdo político que creo que es importante, que es muy razonable y sobre todo porque hemos conseguido, curiosamente, ha tenido que llegar los malvados del centro derecha para hacer el presupuesto con más gasto social de la historia de nuestra autonomía. Precisamente más de 760 millones de euros en sanidad, 200 en educación y 90 en dependencia más otras obras que son y otros proyectos que son en materia de empleo muy importantes, por tanto presupuestos sociales cumplen con el objetivo de déficit y además bajan impuestos, creo que son unos, unos grandes, unos grandes presupuestos. Bueno, yo, <risa> bueno, pues yo quiero coincidir con, con la señora Díaz en su afirmación y no coincidir evidentemente con la señora Calvo. Pero a mí me gustaría que también la señora Díaz lo hiciera extensible en Andalucía, es basada de las palabras a los hechos. ¿no? Creo que hacemos un flaco favor y cuando digo un flaco favor es un flaquísimo favor cuando uno intenta patrimonializar... ...cualquiera de las reivindicaciones y de los derechos sociales... ...que son legítimos por parte de cualquier colectivo. Cuando desde un partido político, de algunos partidos políticos... ...consideran la digamos la igualdad entre hombres y mujeres... ...entre mujeres y hombres como una bandera... ...que es exclusivamente y es un monopolio suyo... ...estamos haciendo un flaco favor a ese precisamente... ...movimiento de lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Cuando un movimiento asume que defiende los derechos... ...de las personas gays, lesbianas, transensuales... ...y que el resto no tenemos capacidad ni de opinar... ...ni de manifestarnos... ...está haciendo un flaco favor... ...precisamente al gran objetivo de igualdad... ...de derechos de gays, lesbianas y transensuales... ...por tanto, yo lo que pido... ...es que nadie mono, monopolice eh, nada... O sea, ...sino que sumemos... ...yo creo que ahí afortunadamente... ...nuestra democracia es una democracia madura... ...los partidos políticos somos partidos maduros... Y todos todos tenemos que empujar en la misma dirección, empujar en materia de igualdad, donde el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía es absoluto, completamente absoluto, en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, y eso no nos lo va a restar nadie. Y, por supuesto, también que se ha hablado del LGTBI, también nosotros hemos estado trabajando en esa materia. En definitiva, creo que la señora Calvo se ha equivocado, y lo digo eh, sin ningún tipo de actitud creo que ha errado en esa afirmación y no me parece procedente sobre todo cuando uno eh, asume una responsabilidad tan noble tan alta como la de ser vicepresidente de todos los españoles y en segundo lugar eh, en todo no son críticas alabo las palabras de la señora díaz y coincido con ella una pregunta pues muchísimas gracias a todos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 Bien, bien. a que sí, vale, vale, vale.